Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog Bueno, hoy estamos haciendo una sesión de grabación de varios vídeos y en todas en todos estos vídeos tengo que llevar estas gafas porque me han operado de la vista y para que la luz de los focos no me moleste demasiado, no me haga demasiado daño en la vista Bien, en el vídeo anterior sobre, sobre el, ser, es, el ser está ahí eh, testigo del ser eh, yo les hablaba de, de cómo había sido mi experiencia en relación a la psicología del ser a la psicología que yo llamaba la psicología del ser que yo le he puesto ese nombre y cómo yo había ido evolucionando eh, a lo largo de los años de muchos años eh, en ese diálogo en esa especie de debate íntimo que yo había tenido con, con la teoría psicoanalítica clásica freudiana eh, y que eh, poco a poco había encontrado en mi interior una serie de desavenencias en relación a, a, en relación a esa teoría freudiana la teoría, eh, la teoría libidina Yo eh, mm, les hablaba de que eh, yo había eh, en el inicio de la vida eh, pongo que hay como lo que yo llamo un ser me doy ese nombre porque es difícil encontrar un nombre que pueda dar explicación de los hechos de los hechos digamos empíricos, reales y por tanto este nombre que es así un poco abstracto y que yo sé que se utiliza en filosofía para muchas cosas, muchos autores pero yo lo, lo he cogido, lo he tomado eh, lo, he, eh, lo he puesto en esta teoría teoría del ser porque la palabra ser a mí me ofrece así como una contundencia como una verdad, como un fundamento como una estructura primaria como una organización esencial y fundamental que un ser humano tiene cuando nace eh, yo, les decía, yo les decía que <coughs> yo había llegado a esta conclusión de la teoría del ser de que hay un fundamento que es el ser ese ser que yo llamo desde el principio de la vida porque yo me había preguntado muchas veces cuando veía patologías muy destructivas una y otra vez, una y otra vez yo me preguntaba, a ver ¿qué? toda esta destrucción que yo veo en esta persona ¿cómo se ha producido? esto, esto ha venido porque algo que estaba ahí al principio se ha destruido es como si uno ve una casa destruida o una ciudad destruida y uno se pregunta, bueno, toda esta destrucción, eh, antes de esta destrucción, aquí había algo, había una ciudad, había una casa, había algo. ¿Cómo se ha destruido esto? ¿Qué había antes de esa destrucción? Y toda esta reflexión sobre, sobre las patologías, poco a poco y a través de una reflexión de muchos años, me llevó a ir... Eh, digamos creando en mi mente esta, eh, esta teoría del ser es una teoría que no es especulativa que nace al calor de cada una de las sesiones que ya he hecho durante toda mi vida nace de esa experiencia en la relación con los pacientes, experiencia de cada día, de cada hora, de cada minuto, con un montón de patologías. Por tanto, es algo que nace de esa experiencia vivida y sentida y compartida y analizada eh, de muchas y muchas horas. Bien, eh, hablaba de ese ser que es el, el, el inicio, el principio, que es algo innato, que es algo que los seres humanos traemos a la vida, ese ser. Les hablaba de que ese ser en una primera evolución, en un primer contacto con el objeto, produce un entramado interior, produce una estructura interior, una organización interior, que yo llamaba yo primordial. Ese yo primordial es como si dijéramos la primera estructura, el primer entramado psíquico, la primera matriz de la personalidad y de la mente humana. Pero claro... Esa primera matriz de la, de la mente humana, de la personalidad humana, no acaba ahí. Sigue creándose a lo largo de los años. Eh, hay que tener en cuenta, tenemos, debemos tener en cuenta de que el ser humano es una creación. El ser humano no nace como ser humano. El ser humano nace con la potencialidad, con la capacidad, es como un embrión que puede evolucionar y convertirse en ser humano, pero también puede convertirse en una auténtica bestia. Depende, depende un poco cómo haya sucedido todo ese proceso en el cual se debe haber creado a ese ser humano. ¿Y de qué depende ese proceso? Ese proceso depende de las relaciones, depende de la relación, si tenemos una buena relación, si nuestra relación, si la relación de un niño con su medio, con su ambiente, con su familia, es una relación que puede construir, que puede crear ese edificio, esa construcción, entonces tendremos un ser humano. Y si no podemos tener cualquier otra cosa, pero no un ser humano. Eh, quisiera hoy ponerle dos o tres ejemplos de, para que ustedes entiendan, para que podamos entender cómo se construye, cómo se edifica ese ese ser humano por ejemplo, pensemos en la escucha pensemos en un niño en un niño pequeño muy pequeño que los padres son capaces de entender, de escuchar a ese ser humano son capaces en los primeros momentos de saber entender su llanto, su alegría su tristeza su júbilo son capaces de entender todo eso, de ponerse en el lugar de ese niño muy pequeño, incluso un bebé, y poder dar una respuesta adecuada a todos esos estados de ánimo que ese niño tiene a lo largo de un día, o a lo largo de, de la vida, de los primeros meses de su vida. Cuando unos padres pueden hacer eso con ese niño, el niño va creando una organización interior de afectos, que se van haciendo como una especie de trama, como una organización, de un, como una especie de ideas, aunque el niño sea pequeño, va, aunque el niño sea muy pequeño, a su manera va teniendo como si dijéramos preconcepciones, no concepciones elaboradas evidentemente como un adulto, pero sí digamos concepciones adecuadas a su mente y a su a la edad que tiene, que van a producir un entramado, un entramado psíquico, ese entramado puede ser un entramado bueno, o puede ser un entramado ya desde el principio enfermizo, patológico, destructivo. Esto eh, podemos verlo a nivel físico, es decir, nuestro cuerpo es una organización, es como un conjunto de órganos que están relacionados los unos con los otros, que cada uno eh, tiene una función y que todos ellos juntos forman nuestro cuerpo y nos dan la vida. Pero evidentemente esos órganos que por separado no nos darían la vida, todos ellos juntos y coordinándose todas las funciones que cada uno tiene, nos ofrecen la vida. Pues esto pasa con la vida, sí, que pasa exactamente igual. Un sentimiento, un sentimiento, eh, un sentimiento, por ejemplo, de comprensión, un niño que se siente comprendido, porque cuando eh, imaginemos un niño que llora, no lo mismo un niño que llora que no se le atiende, que hay un niño que la madre va y, y con mucho cariño dice ¡ay mi pequeño! ¿qué le pasa a mi niño? tal que llora y la madre va, uh, eh, eh, hay en su mente como una especie de terapeuta, de madre terapeuta va eh, eh, intentando entender por qué su niño llora y dar una solución a ese llanto una madre así produce tranquilidad, produce calma, produce sedación, produce confianza y todo eso hace que la vida psíquica de ese niño vaya produciendo un entramado positivo y bueno. Imaginemos el caso contrario, un niño que llora y llora y llora y, y, y nadie, nadie le atiende y sigue llorando y patalea y, y bueno, y se pone rojo y a veces incluso hasta parece que se va a asfixiar y, y parece que na nadie le atiende o le atienden pero muy mal, ¿qué pasa? que en lugar de todo lo que he dicho antes anteriormente, ¿qué se va creando dentro, en esa primera estructura, en esa estructura primordial del ser humano? Mire, se va produciendo se va produciendo tristeza, se va produciendo soledad, se va produciendo rabia, se va produciendo impotencia, se va produciendo culpa, porque un niño que siente esa rabia, al final se siente culpable de su propia rabia, y va creando una estructura Sado masoquista ya desde muy muy pequeño porque por una parte siente una rabia enorme hacia el objeto y por otra parte siente una rabia muy grande hacia él mismo entonces fíjense en ustedes la diferencia que hay en este pequeño caso entre una relación objetal que tiene esa característica final de la confianza o que tiene esa característica final de la destrucción de la desconfianza de la alteración de todos los parámetros de la vida afectiva y de la vida psíquica. Veamos otro caso, veamos por ejemplo que en ese contacto del niño, puede ser de un año, de dos, de tres, de cuatro, con su medio ambiente, con el ambiente más cercano, en este caso familiar, veamos por ejemplo que cuando la mente del niño se pone en contacto con otra mente, una mente mucho más desarrollada, mucho más elaborada, que ha pasado ya por muchos años, que es una mente adulta. ¿Qué pasa cuando se pone en contacto una mente, una mente primordial, una mente que está empezando a construirse con una mente de un adulto? Son dos mentes muy asimétricas, son dos mentes muy diferentes, pero una mente adulta que funciona bien junto con una mente muy primordial que empieza a funcionar, pueden acoplarse muy bien o pueden acoplarse. ¿Cómo se acoplan bien? Cuando esa madre y ese padre y esa familia lleva a la mente del niño eh, elementos que el niño puede digerir mentalmente. Hay una digestión mental, por ejemplo, pondré un ejemplo, imaginemos que el niño, un niño está jugando en su cunita con un juguete, con un juguete, por ejemplo, un cascabel, de estos que hacen ruidito, un muñequito, y entonces se acerca a él un adulto, un adulto puede ser un hermano que tiene 20 años, y entonces comparte con él ese juego, lo mira, el niño lo mira a él, eh, eh, juega un ratito con el niño, eh, le dice le dice, ay", eh, eh, le dice dice ay palabras así como, como si estuviera hablando con un adulto pero era a un niño de, de un año, de dos o de tres, y el niño eh, eh, se da cuenta que está compartiendo una experiencia emocional y afectiva con otra persona, que es que ese adulto ha ido a jugar con él, y entonces esa mente adulta se está adecuando se está adecuando a ese niño en ese momento, porque de alguna forma eh, hay que tener la capacidad con los niños de convertirse también en niño o en niña con ellos, y poder eh, entrar en ese proceso de ensoñación, de fantasía eh, adecuada a la edad que un niño tiene entonces ese compartir la mente adulta con la mente primordial de un niño, puede producir mucha salud, puede producir mucha dicha, puede producir mucha alegría, mucha relajación mucha confianza y en esa confianza la confianza es como el bálsamo que debe envolver, que debe aclimatar toda la relación y toda la evolución de un niño porque en esa confianza el ser, humano, el ser humano está a gusto, está contento, se produce un sano amor a uno mismo desde el principio de la vida y ese sano amor a uno mismo es el que es el alimento mental, el alimento afectivo que un ser humano necesita para ir integrando, para ir, por así decirlo, cogiendo todos los elementos y uniéndolo dentro de él y produciendo una estructura en recién ¿Qué son los elementos? Son los sentimientos, son las emociones, son los deseos, son los estados de ánimo, son las ideas, las ideas que un niño va creando en su mente. Todo eso puede organizarse, puede, digamos, integrarse, como si dijéramos, los elementos que, los elementos que hay en una habitación, por ejemplo en esta, Pueden estar, yo podía tener todo lo que hay en este lugar donde yo estoy, que hay muchas cosas, podían estar hechas un montón, o podían estar todas metidas en un rincón, podían estar de muchas formas, pero no, no están así. Está cada una puesta en un lugar porque cada una de ellas cumple una función, y de acuerdo a esa función tiene que estar en ese lugar y no en otro. Y entonces se produce, entre todo lo que hay en esta habitación se produce una organización que está al servicio de una finalidad, que está cumpliendo una finalidad y vean ustedes cómo en este caso los medios y los fines se han organizado para producir una determinada organización y eso es lo que hacemos normalmente en la vida, bueno pues eso es lo mismo que ocurre con un niño cuando está en contacto con un adulto y todo esto es lo que después de, teniendo en cuenta ese fundamento que es el ser y en segundo lugar esa estructura primaria que es el yo primordial ese yo primordial va desarrollándose en contacto con los objetos, el ser primordial va desarrollando toda la estructura que hay en él, porque en un niño hay una estructura primordial que es capaz de evolucionar y de cambiar en relación con los objetos, por ejemplo, y producir sentimientos, eh, sentimientos de alegría, sentimientos, porque también pueden haber sentimientos de tristeza, un niño es bueno que pueda hacer el duelo, de determinados, muchos pequeños duelos por ejemplo, imaginemos un niño que está muy ilusionado con un juguete y el juguete eh, se rompe y se hace cuatro pedazos y el niño lo mira y se pone a llorar y, y bueno, y el niño tiene que hacer el duelo de que ese juguete en el que había puesto, que había investido de muchos sentimientos se ha roto y a lo mejor la mamá puede dar otro pero ese se ha roto ya de una manera que no tiene solución y entonces la mamá puede hacer, o el papá o la familia puede ayudar al niño a hacer el duelo de, de ese juguete por ejemplo, si un imaginemos que una madre fuera al niño y dijera ¡ay qué bruto eres! ¡ya ha roto el juguete! y, le, y con, en el tono de voz y en la forma de hablarle el niño se sintiera agredido se sintiera profundamente herido ¿qué pasaría? porque el niño sentiría mucha rabia porque no le están entendiendo no están entendiendo el dolor que él siente porque se ha roto ese juguete que para era un juguete maravilloso le tenía mucho cariño y le tenía mucho afecto y entonces ¿qué pasaría? porque experimentaría mucha rabia, mucho desencanto, mucha tristeza, como he dicho antes. Ahora, si es entendido y se le ayuda a hacer el duelo, el niño, una vez más, va a crear, va a poner elementos dentro de esa estructura psíquica que se va a organizar en una especie de matriz de integración y va a crear ese entramado que cada vez va evolucionando de una forma mejor para crear una vida psíquica adecuada. Cuando todo eso no se produce, ¿qué se produce? La destrucción de la vida psíquica. La destrucción de la vida psíquica lleva, puede llevar a la auténtica locura, puede llevar a una patología grave o, o menos grave, por ejemplo. Una estructura psicótica es una estructura que ha tenido muy mala suerte en la relación objetal, ¿Por qué? porque no ha podido crear esa estructura, y en su lugar en su lugar se ha creado, porque una estructura se crea, el problema es si una estructura sana, o es pues una estructura muy enferma, este es el problema, estructura claro que se crea, lo que pasa es que puede crear una estructura muy destructiva, una estructura muy bien construida, y este es el gran drama de la vida, eh, que lo, lo humano no es una cosa que se improvisa, lo humano está sujeto a, a un gran cuidado, a una adulación cuidadosa y atenta que debe existir de los adultos eh, a los niños. Y es un proceso complicado que exigen los adultos una gran salud mental para poder hacer que la, que la, la estructura psíquica se cree en ese niño. ¿Qué está pasando con la naturaleza? Está pasando lo mismo. Si sí es lo mismo siempre, señores, es que este planeta está organizado, tiene una or la naturaleza tiene una organización, no es algo que esté una cosa por aquí, otra para allá, eh, todo tiene, todo forma parte, cada elemento, los mares, las montañas, los árboles, todo tiene una organización un entramado de una cosa con otra. Si nosotros destruimos, por ejemplo, los mares, estamos eso va a influir en la estructura global de este planeta y se va a producir por lo que está pasando muchas catástrofes piensen lo que ha pasado ahora mismo allá en California es horroroso lo que ha pasado es horroroso es como, eso eso va a influir en otras muchas cosas de este planeta no es una cosa hilada aunque yo viva a miles de kilómetros de allí yo sé que ese incendio pavoroso en el que han habido montones de mitad me está influyendo a mí, a mí, aunque esté a miles de kilómetros, porque, porque eso es una cosa más, un elemento más que está destruyendo la integración de este planeta. Y así cualquier cosa, la infinidad de plásticos, de toneladas y toneladas de plásticos que hay en el mar, eh, la contaminación por los coches, aquí en España ahora mismo el gobierno... Eh, eh, ha, ha hablado de, de, de eliminar poco a poco los coches que contaminan tanto y cuanto eso lo, lo haga el gobierno que lo claro, haga, porque a mí me daría igual que lo hiciera este gobierno que como lo hiciera otro pero es una buena medida no podemos seguir pensando que este planeta va a medio a recomponerse de su grave enfermedad va a reponerse de su grave enfermedad si seguimos haciendo las cosas igual tenemos que tomar medidas, esas medidas tenemos que asumirlas todos, porque son buenas para este planeta, son buenas para el futuro de esta humanidad, para el futuro inmediato, son buenas para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los niños pequeños, para los adultos, porque si no, estamos destruyendo el planeta y ese medio ambiente que ya está profundamente contaminado, está haciendo que nosotros tengamos muchas enfermedades que tienen que ver con esa contaminación. Por tanto... Primero el ser, después la estructura primaria que he llamado yo primordial. A partir de la estructura primaria que he llamado yo primordial, tiene que existir una construcción, una edificación tan compleja como la construcción de un edificio. ¿Cómo se construye un edificio? Un buen arquitecto, un buen constructor, unos buenos albañiles, en un buen lugar, en un terreno adecuado y que sean personas competentes, inteligentes, bien formadas, que saben, han tenido que formarse para hacer un buen edificio, han tenido que emplear muchos años de su vida para hacer algo que merezca la pena y que sea habitable y que produzca unos buenos pisos, unas buenas viviendas para que la gente pueda estar a gusto, pero eso no se improvisa, señor, no se improvisa, se necesita mucho tiempo, mucha formación, mucha inversión de todo para eso. Pues así es esa construcción del ser humano. Tenemos que construir un edificio que es complejo, que es difícil, que es problemático, que requiere tacto, que requiere talento, que requiere experiencia, que requiere eh, estar muy bien formado. Por eso hay un vídeo en, en, en este blog que yo titulé eh, para, poder, para poder dar un beso, carnet de padres. Les recomiendo que lo vean. En ese vídeo digo que todos los padres deberíamos haber hecho yo el primero una serie de, una formación específica para ser padre. Si la hacemos para tener un carnet de identidad, o para tener un carnet, si la hacemos para tener un carnet de circulación, y para, tantas, o para ser médico, abogado, mecánico, ¿por qué no hacerla para ser padre? No podemos ser padres así diciendo, voy a tener hijos. No, eso está bien que los hagan los animales porque no van a poder tener esa... no tienen la capacidad para tener esa frotio. Pero los seres humanos somos otra cosa. Somos otra cosa. y No podemos hacer las cosas como si fuéramos puros animales. ¿Eh? Tenemos que eh, darnos cuenta de que el proyecto humano, el proyecto global de este mundo, es un proyecto que nos incumbe a todos. Todos tenemos una gran responsabilidad en la construcción de ese proyecto. Bueno, pues entonces tendríamos, como digo esta segunda parte de la evolución del ser que sería una parte de construcción y de apertura la apertura, les hablaré en el próximo vídeo que es la apertura al mundo el niño cada vez va abriéndose al mundo va dándose cuenta yo recuerdo eh, el último nieto que yo tengo el más pequeño tengo tres que cuando tenía meses eh, yo lo cogía en brazos y llegó un momento en que se fijaba y fijándose en todas las cosas en la luz en, en, una, en una estantería iba mirándolo todo, era como si por primera vez en su vida descubriera que ahí fuera había algo diferente a él y lo iba descubriendo como, como eso como la primera vez en su vida de, la descubri de descubrimiento del mundo bueno pues eh, eh, este es la, el segundo vídeo que hago sobre esto de la de la psicología del ser, eh, que, que quiero que ustedes, lo es el segundo capítulo, el primer capítulo este es el ser está ahí, testigo del ser, y este es el segundo, el segundo vídeo. Eh, el tercero creo que lo voy a titular eh, la apertura del ser, y será como digo un capítulo más dentro de esta para, para entender un poco mi pensamiento, yo le ruego a las personas clientes que, que vean los vídeos, primero uno, segundo otro, para ver cómo yo eh, cómo yo he construido de alguna forma esta teoría que llamo la teoría en la psicología, pero que está profundamente arraigada en la práctica y en la experiencia clínica. Bueno, eh, nada más, les dejo y eh, les doy las gracias. Eh, gracias especiales a los suscriptores y a todos aquellos que me envían comentarios y que participan de una forma activa en el blog para que el blog tenga esa vida y esa dinámica eh, que, que es al fin y al cabo la finalidad de este blog muchas gracias y hasta este otro día